Jimena, muy buenos días. Desearles este 2022 vez, una linda eh, gestión periodística de sus programas activos. Bueno, el reconocimiento no es tanto a la persona, yo entiendo es a un pueblo boliviano como tal, por haber sabido capear un escenario de nubarrones realmente nunca vistos en 40 años. Nunca se había visto tasas de inflación por encima del 5% en tantos países del mundo, Bolivia ha sabido eh, mantener una tasa de inflación controlada que ha permitido a la población boliviana tener estabilidad económica y que no se afecta a su bienestar. No hay que olvidar que el impuesto más degresivo que hay en la economía es la ¿Por qué afecta más a los pobres? Al final los ricos protestan pero tienen medios para seguir Teniendo la oportunidad de seguir consumiendo los bienes Que habitualmente lo hacen pero los pobres ¿no? Entonces ese es el mérito de la gestión del modelo económico social, comunitario y productivo Que lo lidera nuestro presidente Luis Ásica Perfecto eh, Ministro, quiero preguntarle a ver Tasa de crecimiento prevista, tasa de inflación prevista. ¿Cómo estamos en eso para este año, por favor? Este cuadro ahí tenemos las proyecciones, ¿no? no tenemos metas de inflación, metas de. Tenemos proyecciones. Ahí hay una proyección de crecimiento 4,86, de la inflación 3,28. Tenemos la inversión pública de 4.006 millones y eh, un déficit fiscal de 7.49. Esas son nuestras proyecciones. Y el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CEPAL también nos catalogan en, entre las economías de América del Sur de mayor crecimiento. Vamos a estar entre las tres primeras economías de mayor crecimiento. La mayoría de los organismos internacionales en América del Sur. Ahora, ministro, algo que se escucha en el país, se escucha muy fuerte, es que la estabilidad económica del país, y me gustaría que usted lo aclare o diga si tiene una incidencia o no tiene, que la estabilidad económica en este momento en el país es gracias al narcotráfico y al contrabando. Eso no es correcto porque esto significaría que tienen un, un, una importancia notable dentro de, de los grupos. Y yo quisiera mostrar que la mayoría del crecimiento se está dando por el este sector, está diversificado, ¿no? el transporte, el almacenamiento, está electricidad, gas natural, construcción, agropecuario, están también las entidades financieras, está el comercio, está la parte manufacturera, las comunicaciones, los servicios de la de parte pública. No podemos, eh, poner, eh o algunos eh, opinadores o analistas decir que el, toda la estabilidad se basa en el sector eh, listo del narcotráfico o del si no es correcto. ¿Está? <risa> Esto está analizado, digamos, ahí se puede decir si, este, efectivamente existe narcotráfico en el país y la incidencia puede ser, no sé, mil millones de dólares, dos mil millones de dólares o, de, o directamente eso ni siquiera se analiza, no sé, no está en las estadísticas. Hacer estudios, verdad, y establecer eh, cómo es el, el patrón, digamos, de, de producción, digamos de de, de, de todos estos, de, ¿no? pero no se puede saber de qué, eh, o se puede afirmar en este momento de que eh, tenga una incidencia notable en la economía. El PIB de Bolivia es aproximadamente 43 mil millones de dólares. Si yo hace 500 millones de dólares de o actividad, sáquenle sea, el porcentaje de 500 a 43 es insignificante. Pero bueno, alguien solamente viendo la cifra de 500 millones puede considerar de que esto es una, una cifra abultada y de que esto es lo que explica todo el crecimiento de los 43 mil millones de dólares. O el nivel de 43 mil millones de dólares, que es el nivel de la actividad económica en términos nominales. Ministro, si esto de 43 mil millones de dólares es 2022, el tamaño del PIB de 2022... Sí, aproximadamente es de los 43 mil millones de dólares para el 2022. Sí, ¿Cómo va a estar ese, ese tamaño del PIB el 2023? ¿Cuál es la proyección? Bueno, pensamos que esto va a crecer entre un 8% en términos nominales, pero lo decíamos, en términos reales estaremos creciendo aproximadamente 4,86, ¿no? Porque siempre hay el mito de los precios. Eh, no le... a la gente, sino que el aumento de la financiación... Y eso nos va a llevar a, a tener un principio de los 46 mil millones de dólares. A ver si podemos... Su ...ministro, Porque usted cree que durante el gobierno actual se va a pasar la cifra simbólica de los 50 mil millones de dólares. Yo se lo preguntaba ayer al ministro de hidrocarburos y energía, porque yo lo entrevistaba y me decía que el año pasado por gas nosotros tuvimos tres mil millones de dólares y es previsible que el 2025 por litio tengamos cinco mil, es decir, sin que desaparezcan los 3000 van a aparecer cinco mil más. Entonces, ¿será que? ¿Usted cree que en este gobierno se supere los 50 mil millones de dólares del PIB nacional? En el, para el centenario sí, pero nuestra proyección, digamos, para el próximo, para la presente gestión es que todavía no estemos llegando a este nivel. Pero lo que dice el ministro de salud es correcto en términos de la proyección que vamos a tener hasta el 2025. Estos ingresos que se hablan del litio, eh, cuando se proyecta, por ejemplo, que el 2024 se van a tener ingresos por el litio de 6 mil millones de dólares, eh, ahí estamos hablando, por favor, ministro, para que nos quede claro, de esos 6 mil, ¿qué monto se queda para el país, para el Tesoro General de la Nación? Porque esto es, esto es esto con, se debe dividir con una empresa china, ¿no es cierto? Porque esta es la empresa que viene y se ha asociado con el Estado boliviano. Sí, la CDS es una empresa china que eh, ha firmado ya un contrato con el Estado boliviano para dotarnos de tecnología. Y seguramente los detalles de cuánto se queda con el empresa china y cuánto se queda en el presupuesto nacional hay que establecerlo en términos de que la producción y comercialización es estrictamente del Estado Nacional. Seguramente por eh, la participación en términos de la tecnología que nos está brindando eh, esta empresa, seguramente van a tener su remuneración. Los montos hay que eh, preguntárselo al ministro de Hidrocarburos que tiene los detalles de ese contrato, primeramente. Segundo, eh, ¿cómo va a ser la única empresa que va a estar, ¿no? que va a eh, invertir unos mil millones, que va a permitir producir en dos complejos en cada uno 25 mil eh, toneladas de carbonato de litio, un global 50.000 mil, solamente esta empresa, ¿no? Van a haber algunas otras más, porque por el tamaño del evaporítico es muy grande, como para que una sola empresa opere en el salario. tanto de único y pasa a pues, grandes, ¿verdad? Entonces van a entrar seguramente otra, otra más o dos más, tal vez probablemente que le van a permitir tener un tamaño de una envergadura a la industria de los evaporitos importante. Todos los detalles de cuánto se queda en el en el tesoro para el estado boliviano y en términos de regalías, cuánto va a las empresas, son detalles que lo tendrá que dar nuestro ministro de hidrocarburos y energía. Ahora ministro, eh, creo que sí que es bien importante, eh, dimensionar, ¿No? ¿De qué se trata la aparición de estos ingresos nuevos? Porque pienso, no soy economista, pero si hablamos de algo que pueda rondar cuatro mil, cinco mil millones de dólares al año, es como fue más de lo que el gas, será más de lo que es el gas. Sí, bueno, bueno de las dimensiones que eh, lo que hay tanto el gas en su momento. ¿Me permite ver, eh, adherirme a la parte telefónica de, de la conversación? Para... Sí, porque no lo estamos escuchando, escuchando bien y le hemos pedido de que se conecte por, por teléfono también. Estamos hablando con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sobre los ingresos que se esperan para el país y la economía, José, que al final de cuentas es la que nos mueve a todos, ¿no? Sí. En su oído. Eh, ministro, si lo puede poner en su oído, si eso le, eso le pedimos como si fuera una llamada normal para que su voz no se distorsione. Así es, ahora me escucha mejor. Carlito, sin altavoz, ¿No? Está con manos libres. ¿Aló? Aló. Ahora ministro. Mejor? Ahora perfectamente, ministro, ahora sí. Ahora sí, ya no hay el retorno, yo escuchaba mi intervención al segundo subsiguiente lo que decía es que esto va a tener una dimensión importante incluso más grande yo creo que el tema del gas ¿por qué? el precio de la tonelada de carbonato de litio en estos 15, 16 meses ha pasado de 5 mil dólares en un momento a 76 mil dólares es un incremento sustancial ahora obviamente la industria se está acomodando pero se establece que, digamos, va a estar en un promedio de treinta y cinco mil a cuarenta mil dólares la tonelada en estos próximos años. Por lo tanto, eh, la estimación que hacía nuestro ministro de Hidrocarburos eh, no está alejada de la verdad. Va a ser un recurso muy importante y, además, también va a estar ahí al lado, ¿no? Siendo un recurso también que va a seguir dándonos eh, una fuente de ingresos importantes al país. Por lo tanto, la firma que se ha hecho el día viernes de la semana pasada abre un nuevo, una nueva eh, senda realmente para que la economía boliviana tenga una nueva generación de ingresos y obviamente con industrialización porque esto no solamente es vender el carbonato de litio, sino que la tecnología que van a traer estas empresas va a permitir que haya producción de baterías de litio y distintas baterías de litio, ¿No? Hay incluso yo eh, tengo entendido que hay gamas de baterías de litio, ¿No? De distintas performances y para distintas industrias y negocios. Por lo tanto, va a ser cada socio el que va a poder aportar con su tecnología para la producción de estas baterías de litio, además de poder vender eh, YDB y comercializar y producir Carbonato de litio y hidróxido de litio. Claro, a mí por particularmente lo de litio me parece maravilloso y es un salto nacional importantísimo que todos tenemos que valorar. Pero creo que es algo muy importante que se debe valorar también el tema de las exportaciones no tradicionales, ministro. Si uno, uno ve los valores, la exportación de los no tradicionales, el año pasado, de enero a noviembre, ha rondado los 3.627 millones, ¿no? Y, o sea. Estamos proyectando lo de litio, belleza, vamos a llegar a 6 mil millones, pero aquí estamos hablando de casi 4 mil de enero a noviembre. Eh, con unos valores de commodities altísimos, el valor de la soya está altísimo. ¿Qué se puede hacer, ministro, por favor, para que se incremente esto, para apoyar al sector y que se pueda incrementar las exportaciones, por ejemplo, de soya, que en este momento tiene un valor muy alto, como por ejemplo el uso transgénico, tal vez, ¿no? Es importante el, el aporte del sector agropecuario, sin duda alguna, y el presidente Arce siempre ha manifestado de que el país necesita ser un país que genere semillas, genere alimentos, producción agropecuaria, y van a estar también ahí con la misma importancia que se le tiene que dar al litio y al gas, la parte agropecuaria, la parte manufacturera, van a estar todos en la misma convergencia y congruencia lo que tú me preguntabas en relación al, a la parte eh, de cómo mejorar el, la productividad hay varias maneras de hacerlo no una de ellas es los sistemas productivos basados en el riego, que es algo muy importante que el gobierno nacional está impulsando y en relación a la pregunta que tú me decías en relación al uso de los transgénicos pues eh, el país tendrá que hacer las debidas pruebas científicas, no eh, realmente de que esto no tenga efectos dañinos en la producción de otro tipo de semillas, de otro tipo de productos y ahí están los diversos eventos, no esto se va avanzando por eventos, no entonces estamos en un evento dos, si se quiere un evento tres, cuatro, cinco, pues se deberán hacer las pruebas respectivas dentro de para Evaluar realmente la posibilidad de ir avanzando. No obstante, ahí se tiene que mejorar la productividad con lo que ya se puede hacer. Métodos de riego, manejo de tierras, seguramente que son elementos que le van a ayudar a la productividad del agro y no solamente de la agricultura a gran escala, sino de la mediana y pequeña agricultura, que también sigue siendo una fuente importante de generación de ingresos y producción, Jimena y José. Ministro, ¿cómo estamos en banca? ¿Cómo está la mora? ¿Qué pasó con los depósitos del año 2022? ¿Cuánto de nuestra economía, eh, eh, de los depósitos están en bolivianos, los créditos? ¿Se si nos puede compartir eso, por favor? Sí, quisiera mostrar acá, si sí. es posible que lo puedan ver. Los ahorros en el sistema financiero han aumentado de 30.300 millones de dólares a 32.200 millones de dólares. Entonces, eso es un incremento de más o menos el 6%, ¿no? Y eso es un incremento importante. Estas son cifras de noviembre de 2021 a noviembre de 2022. Se nos decía que había efectos de bote, ¿te acuerdas, José? que cuando hablamos del incremento de entre el 20 y 2021 todos los analistas decían es un efecto rebote también ha aumentado el número de cuentas en el sistema financiero de 13.600 cuentas a 14.700 cuentas la cartera ...de créditos también se ha incrementado en 7% de 28.600 millones a 31.000 millones de dólares... ...un crecimiento del 7% y lo más importante acá es ¿no? que ha aumentado en la parte productiva... ...en la parte productiva de 13.200 a 14.500 millones de dólares un incremento del nueve por ciento y en vivienda de interés social un siete por ciento, ¿No? De cuatro mil doscientos millones a cuatro mil quinientos millones de dólares. Eso ha significado lo que tú me preguntabas en términos de la bolivianización de tanto la de los depósitos como de los créditos en la cartera crediticia estamos en un 99% y en los depósitos en un 86%, es un nivel importante de bolivianización, te acordarás antes del 2006 seguramente Jimena, tú y todos agarramos nuestro fondo y corríamos cuando nos pagaban a cambiarlo por dólares hoy el sistema financiero trabaja con moneda nacional y eso es un elemento importante para dinamizar la economía nacional. Se ha eh, ido otorgando al sistema financiero con el Cibolivia la posibilidad de dar créditos al 0,5% y a más de nueve mil ya diez mil productores asociados más de doscientos o 300 millones de dólares. Esto es algo muy importante que se tiene que valorar y que hace que posible que el sistema financiero siga siendo un vehículo ideal para mejorar y democratizar el acceso al capital, a las oportunidades crediticias, para la generación de negocios y emprendimientos. Es decir, ministro, que cuando alguien saca un crédito, casi todos lo sacan en bolivianos. Y cuando alguien deposita su platita de 100 dólares, de 100 bolivianos que se depositan 86 son en moneda boliviana. Así es. Es exactamente y en palabras simples, de sencillas de que 100 de por decir de bolivianos depositados 86 están en, estrictamente en moneda nacional y 14 eh, bolivianos transformados en dólares están en en la en depósitos en euros también yo de mi platita 86 me lo guardo de boliviano y me compro dólares por este caso bueno son es el, la cantidad de depósitos que tienen que tener también los exportadores y los importadores verdad ah, okay. por las la dinámica del comercio exterior siempre que se tener se un Nivel de ahorro o de depósitos en moneda extranjera por las relaciones de comercio exterior que tenemos y por el, vamos a llamar, el capital de trabajo que tienen tanto los que hacen operaciones de comercio exterior. Ahora, ministro, una consulta. Eh, otra de las cosas que se dice y es bueno tenerlo a usted para que nos responda. ¿Qué pasa con la deuda? porque lo, algo que se escucha mucho es que el país está endeudado la deuda externa ha crecido y que además al margen de la deuda externa la deuda interna también del Estado Ministro, ¿nos escucha? Creo que se cortó Se cortó sí, sí, sí, que, lo, que lo volvamos a llamar por favor este eh, al Ministro y nos quería, estaba creo que estaba escuchando porque estaba por mostrar un, un cuadro porque en esto de la economía, José, pues una cosa, eh, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Y a veces uno escucha a algunos analistas y escucha al gobierno y la gente debe decir en cuál de los dos países estamos viviendo porque cada uno tiene, por supuesto, su versión, ¿no? Este, A mí sí me llamó la atención la pregunta que le hiciste, ¿cuánto aporta el narcotráfico? ¿Cuánto aporta el narcotráfico a la economía de Estados Unidos? ¿Alguien sabe? No, pero en Bolivia pues se habla, ¿no? Mucho de, de eso. Hace un poquito, ¿también? ¿cómo? No, no, no, no, no, no sé, no sé, no sé si está, no sé, no sé si es estadísticamente esto se puede medir, pero hay economistas y hay analistas que hablan de eso. ¿Por qué se podría en Bolivia y no en Estados Unidos? Es que no lo sé, no, no me he puesto a revisar en Estados Unidos, José. No, no. no lo, lo sé, pero, pero entiendo que hay cámaras que incluso en sus informes hablan de lo que mueve el narcotráfico en el país, hacen estimaciones hablan de lo que mueve el narcotráfico en el país y lo que mueve supuestamente el narcotráfico en el país entonces eh, por eso es que le tengo que preguntar al ministro si eso es algo que se comenta, ¿no? Yo no estoy seguro Yo no estoy seguro que uno debe hacer caja de resonancia este y digo, entonces ¿Cuánto aporta el, el narcotráfico? que Es enorme en Estados Unidos. Pero nadie se lo plantea. Nadie. ¿No? Entonces... ¿Cuánto aporta el narcotráfico, no? Este... Yo pues creo que una cosa es cerca de resonancia. Una cosa es no cerca de resonancia y otra cosa es no aprovechar que están las autoridades estatales para aclarar ciertos puntos, pues, ¿no? De lo que se comenta en la sociedad, ¿no? Yo pues tengo la impresión... A ver, la gente te va a defender. ¿Cuánto tiempo está la plata en 696 millones de dólares? Desde que ingresó el gobierno de Evo Morales, creo. ¿Y eso es bueno o es malo para la economía de las personas? ¿Da estabilidad? ¿No ¿Pueden volver a repetir la pregunta, por favor? Porque... Sí. sí. Eh, le estaba preguntando sobre la deuda ministro, porque eh, a mí me gustaría que usted que está aquí aclare algunas cosas que se escuchan y que se escuchan en la radio, se escuchan en la lista dicen, el país está endeudado, el país eh, tiene más deuda externa que nunca, el país está endeudado y no solamente deuda externa, sino también deuda pública ¿no? deuda uh, interna aquí está, este gráfico muestra el año 87 estábamos con el 99.1% del endeudamiento que era en relación al tamaño de la economía el año 87 en el gobierno de Víctor Paz Estensoro. ¿Y quién se rasgaba las vestiduras? ¿Dónde están esos eh, analistas que eh, no, no salen a decir que en el pasado teníamos endeudamientos por encima ya del 60%? hoy estamos con un endeudamiento a nivel externo del 29,9% ¿Ah? quisiera mostrar este libro si me permiten son el de Jeff Desjarnis son 27 señales que le van a venir a la economía en estos próximos 20 a 30 años y en este libro muestra que la, una de las señales va a ser un mundo endeudado y el aumento de la deuda en el mundo va a significar y ya está significando que en algunos casos ya llega incluso a 326% del PIB de cada, de, esos, de cada uno de esos países o de esas economías fíjate en términos de eh, endeudamiento a nivel de lo que significa Bolivia Bolivia tiene en deuda pública total 46% está por en el, los niveles de endeudamiento público total más bajos. Hay países como Ecuador, Colombia, Israel, Uruguay, Costa Rica. Ahí está Japón, Brasil, Estados Unidos que ya superan el 70%. Por lo tanto, decir que Bolivia es una de las economías más endeudadas del mundo y que el endeudamiento es su responsable no es cierto. Pero el endeudamiento, ¿para dónde va? Va justamente para los proyectos productivos. Si fuese para exclusivamente eh, gasto corriente, ahí estoy de acuerdo que no es adecuado tener un nivel de endeudamiento en esas proporciones. Fíjate también aquí. El año 2020 teníamos un nivel de déficit fiscal del 12,7% del PIB el 2021, 9,3, el 2022, 7,4, cada vez menor. Y también el balance fiscal corriente, que es de los gastos rutinarios y de los ingresos diarios y rutinarios que tiene el sector público, no financiero, estamos con menos 6,1 el 2020, menos 1,8 el 2022 y menos 0,4 el 2022. ¿Qué significa eso? Que la tendencia es a revertir. Hay mayor disciplina ahí en términos de que eh, el déficit fiscal cada vez se está reduciendo y eso es no es un efecto simplemente de, de poesía o de deseos. Objetivamente el gobierno nacional, la gestión del presidente Luis Arce, está reduciendo el déficit fiscal y... En un ambiente, pero imagínate, no es cualquier reducción de déficit fiscal y de mantener la estabilidad de precios en cualquier escenario. Este es el escenario de recesión mundial más alta. Fíjate, Jimena y José, cómo ha aumentado la inflación en varios países avanzados. Todos por encima ya del 5%. Su política monetaria ha sido restringida. El acceso al crédito con elevación de tasas de interés. Eso lo ha hecho también nuestros vecinos de América del, del Sur. Ahí tenemos tasas de inflación por encima del 6-7% y sus tasas de interés también. La misma receta, elevar las tasas de interés. ¿Y qué se viene para todos los países que han hecho eso? En economías avanzadas, recesión. miren Todos cayendo, América del Sur también, la mayoría cayendo. Entonces, no es despreciable en los resultados que hemos logrado de estabilidad de precios, crecimiento, reducción del déficit fiscal, man, se están manteniendo los niveles de endeudamiento externo eh, en niveles razonables. La comunidad andina dice que cuando se llega a un 50%, ya es algo preocupante, pero como lo que te mostraba de Jeff que decía que ya este es una tendencia que el mundo va a estar cada vez más endeudado, nosotros estamos controlando. Yo te muestro puros datos objetivos, no, no es cháchara, no es poesía, no es eh, elementos subjetivos. Con elementos objetivos comparándonos con otras economías del mundo. Eh, quiero que le responda por favor, ministro, a una persona que escribe acá y dice si esos datos se reflejan en la economía de las personas comunes, ¿y cómo se reflejan? Sí, porque imagínate cómo hubiera sido el escenario con una inflación del 10, 12 o 13 por ciento, como han tenido muchos de nuestros vecinos en otras economías. La gente a veces por ahí no sabe, no valora el espacio de estabilidad que hemos gozado y que la permite tener bienestar a la economía cada día saber que el precio de los carburantes de los hidrocarburos va aumentando y que el bolsillo, eso te afecta al bolsillo cada vez que tengas que pagar más por eh, los eh, energéticos tener que pagar más por los alimentos tener que pagar más por la energía por el transporte ¿cuánto hubiera significado para la economía nacional en términos de incertidumbre y también para el propio gobierno nacional tener que hacer frente a eso con políticas de apoyo a todos los sectores. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Entonces ese es un elemento que debe reflexionar la persona que nos pregunta qué significa y dónde llega eso al bolsillo. Llega en términos de no tener estos escenarios de incertidumbre volatilidad cada día las cosas aumentando de precios. Y permitirle a los productores tener también certidumbre para seguir produciendo. En un ambiente de inflación, los proyectos no se pueden evaluar de forma eh, certera. Muchos de ellos se van deteniendo porque eso ya significa que la rentabilidad de muchos de los proyectos se los come la inflación. Por lo tanto, Bolivia, al haber estado, si me permites, porque te he mostrado bastante información en relación a la inflación, si lo hemos mostrado acá, tenemos una tasa de inflación muy baja. Aquí está, aquí te puedo mostrar. Mira, Bolivia, si vemos este diagrama entre dos aspectos, inflación y crecimiento. Bolivia ha estado por debajo de la media de la inflación mundial y por encima de la media de crecimiento también mundial. Estamos en un cuadrante, digamos, privilegiado. Otras economías pueden haber crecido mucho, pero estamos en, en, el, en el infierno de la inflación. ¿Ah? Entonces, son elementos que hay que considerarlos. Fíjate que en términos de inflación Bolivia ha estado entre las economías de inflación más bajas del mundo. Son 206 países y de esos 206 países Bolivia está entre las cuatro economías de inflación más bajas del mundo. El año 85 llamaba Bolivia la atención por tener una inflación del mil por ciento Hoy Bolivia vuelve a llamar la atención por tener la una tasa de inflación bajísima. ¿Es un mérito o no es un mérito importante? dado este escenario de certidumbre a la población a la sociedad. Creo que la gente que tiene realmente un elemento de valoración eh, justa y concienzuda va a calificar esto como algo importante. Y tenemos que seguir luchando para darle esa misma estabilidad. Afuera lo han reconocido. Sé que adentro, por sesgos políticos, nunca nos van a reconocer y de hecho obviamente la tarea de los eh, analistas que en el pasado han sido autoridades también de gobierno de los gobiernos neoliberales, hoy eh, salen con una, digamos, una versión de ellos mismos como analistas puros, sabemos cuál es su intencionalidad y cuál es su intención pero con datos objetivos nosotros estamos demostrando que lo que ellos dicen no es adecuado a nuestro Otra de las cosas que la población escucha, ministro, es el tema de las reservas y esta pregunta le voy a pedir que primero en Facilito le explique a la gente qué son las reservas para que todos los tengamos claro, eh, porque a veces hablamos de temas y no sabemos lo que es. ¿Y eh, cómo estamos en reservas? Porque se escucha que nos quedamos, eh, nos estamos quedando sin reservas y que nos estamos quedando sin reservas en divisas. Algo importante que tiene que entender la población, que son las reservas? son Es la riqueza que tiene el país en términos de activos internacionales. Descontados obviamente de los pasivos Por eso hablamos de las reservas internacionales netas Son activos como cuando una familia tiene en su patrimonio una casa, un automóvil También nosotros tenemos esos activos Y esos activos están en el orden de los 3.800 millones de dólares Que obviamente por el entorno externo negativo que hemos tenido Un precio del petróleo que se ha duplicado pero de la gasolina y el diésel que mira cómo han trepado la gasolina y el diésel que son eh, eh, energéticos que nosotros no producimos en cantidades porque Bolivia es un país más gasífero que un país que produce líquidos ha sabido definitivamente capear pero obviamente esto ha, ha significado que tengamos que usar obviamente más o menos. pero la caída la caída que por ejemplo ha tenido eh, nuestras reservas entre el 2021 y el 2022 es parecida a la que hubo entre el 2019 y el 2020, aproximadamente 20%. Y cuando caía entre el 2019 y el 2020 en el 18%, ¿quienes de los analistas salían a decir, oh, están cayendo las reservas en esa proporción? Nadie. Nadie, porque obviamente el gobierno que está manejando la, la economía es el gobierno transitorio. Ministro, pero es normal esta caída, se puede revertir, hasta cuánto podemos caer para que esté, para que estemos protegidos, digamos, ¿no? Porque es como una familia que se queda sin casa, se queda sin auto, se queda sin, sin todas sus reservas, sus propiedades, sus activos. Lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos un nivel de reservas que nos permita mínimamente tener tres meses de importación, entonces estamos en las métricas eh, que eh, las instituciones que ven todos los temas relacionados al comercio internacional dicen que tenemos reservas en niveles adecuados. Y estamos en esos niveles apro eh, aproximadamente de tener tres meses de importación. Primero. Segundo, que es lo que yo quiero señalar, cuando caía entre el 2019 y el 2020 en 18% las reservas, ¿dónde se ha ido toda esa plata? Nosotros hemos usado y ha caído en esa misma magnitud, pero hemos comprado pues, diésel, hemos comprado gasolina. En ese año el precio de la gasolina y del diésel estaban por los suelos. Estaban, fíjate como estaba en el 2020. En el 2020 el precio de la gasolina y el diésel estaban aquí abajo. Y donde nosotros hemos gastado la reserva estaba por aquí arriba. ¿Qué se ha hecho con ¿por qué se ha perdido tantas reservas? Eso es lo que tiene que señalar, que explicársele a la población y los que eran en ese momento directores del Banco Central, y que ahora son los analistas que vienen a decirnos que están, que ya no tenemos el nivel de reservas adecuado. De seguro, con la industrialización. Las plantas de biodiesel nos van a empezar a ya dar un ahorro de 100 millones, Jiménez y José. Segundo elemento, nuestras plantas, eh, la planta de HBO también va a generar un ahorro más o menos del 43% de eh, gasto que se hace en, el, en la importación de diésel. En la importación de gasolina, tenemos ya ah, palabrados como entre 170 y 180 millones. Y con la tendencia a subida, 200 millones de litros de etanol. Ahí nos estamos ahorrando 200 millones de litros de importación de gasolina. Y los proyectos que vayan a ir sustituyendo importaciones nos van a ir ahorrando. El viceministro Blanco hablaba de que con los distintos proyectos que se han hecho con el Bolivia y hemos abordado una cosa de 200 millones de dólares de importación. El Mutuna entra este año, que son más o menos entre 400 a 450 millones de dólares de importación de fierro y acero nosotros vamos allá y paulatinamente también sustituyéndonos de la manera, pero no viene de la noche a la mañana tiene que ser una cuestión consistente en el tiempo de ir corrigiendo lo que en el pasado, digamos, no, eh, no se ha dado de manera inmediata, ahora lo estamos haciendo y el gobierno del presidente luis arce Ministro, para ver un poco de esto, de, de, de que si es todo el mundo el que se beneficia, suele ser un indicador importante el consumo de energía eléctrica en el nivel domiciliario. ¿Qué ha pasado con eso? Porque eso es cuando la gente... Se compra más heladeras, acondicionadores de aire, calefacción, televisores, etc. Sí, ha habido, hay ese elemento importante, si me permites. Aquí el índice general de consumo de servicios básicos ha mejorado. Ahí está el índice general ha mejorado en 6%. En el tema de electricidad también ha mejorado en 6%. Gas licuado y petróleo 3%, agua potable 4%. Y lo que tú señalabas ahí, José, el crecimiento y la demanda por energía eléctrica tanto en el sector comercial e industrial ha estado por encima del, eh, del 8% y especialmente en la parte industrial que ha estado cercano al 9% y eso es un indicador adelantado importante que nos permite entender de que si hay crecimiento en la demanda de potencia, es porque la demanda interna seguramente está demandando la producción de más bienes y servicios. Por lo tanto, también es un buen elemento que tú señalas y que se ve reflejado en el aumento de la demanda interna. Pero otro indicador también que yo quiero considerar como importante para todos ustedes, es el aumento de la recaudación tributaria. Ha aumentado en un aproximadamente en un 20% de nuestra recaudación tributaria, de 46 mil millones de bolivianos a 58 mil millones de bolivianos. Yo pregunto a todos sus oyentes, si la economía no estuviese bien, ¿de dónde podemos obtener el sector público recaudación tributaria? Y esto va en varios sectores de la economía. Los que pagan el IVA, de 16.200 a mil millones de bolivianos, un 15% de incremento. El IUE, un 38% de incremento, de 7.000 a 9.800 millones de bolivianos. El IT, de 5.000 a 5.600, hay 17%. El IDH también ha aumentado. El grabado en arancelario en un 31% también ha aumentado. El ICE ha aumentado en 9%. Y, y también el resto de los tributos en 6% por ¿De dónde podría Echa, ver, de las si no mejora toda a la, la, la economía? El IUE ministro, ahí ha aumentado el IUE de siete mil millones a 9800 millones, 38% Entonces todos estos indicadores son congruentes de que ha habido una recuperación y reconstrucción de la economía. Tampoco vamos a decir que hemos alcanzado el nirvana. En recaudación ya hemos superado lo que se hacía incluso al 2018, con lo que ha ocurrido el 2022. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir con este eh, esquema de aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario productivo, que nos permita generar una resiliencia ante la inflación. Crecimiento. Además, aumento de las posibilidades de crecimiento en términos de otorgación de capital vía vehículo financiero recaudaciones tributarias disminución de la pobreza disminución de la desigualdad esos son indicadores muy importantes que deberíamos considerarlos como resultados de la aplicación de nuestro modelo entonces eh, entiendo que hay analistas que quieren sembrar el miedo, la incertidumbre porque vamos avanzando entonces yo con datos estrictamente objetivos, hemos mostrado que la economía tiene un funcionamiento que le está permitiendo seguir aumentando en la actividad económica, con crecimiento, disminución de la pobreza, de la desigualdad, reducción también de eh, elementos como son estos de la disparidad de ingresos porque ha aumentado también los ingresos en el sector formal y en el sector informal con datos de INE que nos ha dado en los últimos grupos macro y ese es un buen indicador que no es suficiente, no es suficiente porque estamos saliendo de hace dos años de un elemento tan complicado como fue la pandemia. Yo quiero recordar que medios de comunicación escritos, sin decir los nombres, desahuciaban nuestra política de traer vacunas, y decían, es un desastre. Hemos traído las vacunas, le hemos dado certidumbre a la población, hemos traído pruebas antígenos nasales, y hoy estamos con, ya en la sexta ola, decreciente con la menor incidencia de letalidad de este, de este problema. Hemos respondido y le hemos dado certidumbre a las actividades económicas. Si no fuese así... No estaría aumentando restaurantes en 20% De 424 millones de dólares a 507 millones En hoteles de 68 a 90 millones de dólares En transporte aéreo de 238 millones a 578 millones Todos creciendo en 59% transporte aéreo 32% hoteles, 20% restaurantes Los sectores más golpeados Que seguramente necesitan seguir recuperando el, el, el espacio perdido por el tema del COVID-19. Pero un elemento que señalábamos el año pasado era que estos sectores estaban recuperando y nos decían extra nariz, no, efectos rebote, no, no, falso, todo es un efecto rebote. Estamos saliendo del sótano y recién no, no vemos ni la puerta de, de la planta baja. Ahí está, estamos volviendo a aumentar y llegando nuevamente a generar estos elementos de reconstrucción de la economía. Estamos reconstruyendo la economía. Y a la vuelta de la esquina está el tema de la guerra rusa y ucrania. Otra vez la economía boliviana es resiliente para seguir soportando otro embate tan parecido como el de la pandemia y la mala administración económica de la señora. Dos golpes en menos de dos años. Entonces, hemos sabido mostrar que la economía boliviana ha dado los resultados y vamos a seguir en ese mismo, eh, en esa misma tarea de seguir dándole a la economía boliviana los espacios, los escenarios de reconstrucción y ya, de ahí en adelante, ir superando los niveles que teníamos el año 2019. Hay una preocupación ahorita en Potosí, sobre todo con este tema del litio, que es tan importante y que es algo tan anhelado, no solamente por los potosinos, sino por el país y es que los recursos no retornen a Potosí, los recursos como deben retornar. ¿Cómo es este tema por favor, ministro? Eh, YLB tiene la tarea de producir y comercializar el, los recursos evaporíticos el carbonato de litio, hidróxido de litio y de esa actividad le deja a la región regalías tiene que dejar regalías porque es los regalías, un concepto para reponer el stock de capital, pero los recursos son de todos los bolivianos. Cuando hacemos la subvención del diésel, no decimos va a la subvención de un departamento, es de todos los bolivianos. Entonces, eh, queda claro que eh, el nivel de regalías y todos esos aspectos van a estar y están regulados seguramente por las disposiciones normativas vigentes que le da. Eh, la ley de los evaporíticos al sector eh, que se preocupa, que justamente es la región tanto de Potosí y Oruro. No obstante, no podemos paralizar la actividad de eh, ILB, que es la única que tiene el 100% de la comercialización, de la producción y comercialización. Entonces, estos socios nos dotan de su tecnología y seguramente con lo que vamos a vender se va a poder retribuir a estos eh, operadores y obviamente mayor producción le va a dar más regalía a la región oponerse a esto es frenar la posibilidad que tanto eh, toda esa región de la política reciba mayores regalías muchísimas gracias ministro de verdad una cantidad enorme de datos eh, que es bueno a ver si nos lo puede hacer llegar esos datos esos cuadros esos gráficos y muy agradecido por la entrevista, muy amable. Yo se le agradecido a José y Jimena por el espacio que en su programa. Bien. Gracias. Buenas tardes. Ahí está Jimena. Sí. Es importante.